Mira mi barriga, está tan vacía. Dame algo sabroso. Puedo comer un? No. Puedo comer un? No. Puedo comer un? No. Puedo comer uno. No. No, no, no. Mamá, mamá, ma, chom, chom, chom. Danos ya, yom, yom, yom. Mamá, mamá, ma, chom, chom, chom. Danos ya, yom, yom, yom. Me despertaste y me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 cinco ranas moteadas cinco Sentadas, sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jum, jum Un asalto al agua Donde está fresco y limpio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 Se cae en seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio pequeño, no llores. Papá te quiere y yo también.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 La, la.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 Con Jackie su fiesta es a las seis La casa limpiamos, hicimos tarea Mami, dinos que sí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 Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá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 El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey granja, tenía vacas, ey, ey, oh, vivían en un establo comiendo pasto, el sonido que hacen es mu, mu, mu, el viejo McDonald tenía una granja.